Ahí vamos. Pensame, lo que se dio cuenta, bueno. Ahí estamos. estamos en, en, no estamos en vivo, estamos, ah, estamos, grabando. estamos grabando. Estamos como si fuera en vivo. ¿Cómo andan amigos y amigas de, de la hora de Urlingam? Miren, para mí es, es, es, es un agrado. Estamos con el señor Fabián Muñoz este, Rojo, vecino de Hurlingham, ahora no, ahora está viviendo cerca de La, de la Plata. Eh, casi como un hermano para mí, porque él consideraba a mi padre, que si querés después hablamos sobre el viejo, lo consideraba también este, eh, su papá. Igual que hay mucho de tu generación que me he encontrado con que tengo hermanos por todos lados. <risas> eh, hoy, hoy, venía, hoy venía pensando en una frase, ¿no? Eh, también aplicado al Uruguay, pero a la Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, una frase de, de la generación de 68, de Mayo francés, etcétera. Eh, la imaginación al poder. Como que se necesita mucha imaginación claro. eh, en todo sentido. Para avanzar, pero sobre todo para aceptar esta realidad que tenemos. Es decir, necesitamos imaginación porque. No, no, yo al menos no estoy satisfecho con esta realidad que me toca vivir. Está bien, yo siempre le digo, a mí me pasa lo mismo. Yo, eh, como dice un amigo mío, el problema que yo tengo particularmente cuando interactúo con otras personas es que yo no tengo pausa. Entonces hablo mucho. Sí, sí, sí es doy, doy fe. Eh, eh, aparte, eh, con Marcelo nos conocemos hace 45 años. Uh -huh. eh, doy fe. Eh, Diga uno que uno vivía en Urlingan Y estaba en contacto con todos los otros Cogan y, mm. y Marcelo estaba en el sur mm. Cosa de que eh, hablábamos poco A partir de hace unos años eh, Tengo la, la dicha Y recién eh, subiendo a la escalera Dije, ¿por qué no se darán más momentos De agarrar e ir con nuestras Compañeras de vida y irnos a pasar un fin de semana con agenda abierta a compartir. Bueno, vamos a hacer. Mariana reclama eso. Bueno. Mariana eh... reclama eso, me bueno, dice ahí. Yo... Pero fuera de broma, Mariana me dice, ¿cuándo vamos a lo de Fabián? Pero no es broma. Venimos de Mar del Plata, me dice, y un día podríamos venir a un horario que podríamos pasar y saludarlo a Fabián. Me dice, este, tan macanudo la casa que tiene, no, el trato. Ustedes son de. No sé si de los muchos o pocos, pero tengo el, el placer de que hayan conocido, hemos compartido un almuerzo y, y charlas, me acuerdo, una charla preciosa. Una entrevista, vos no podés salir de tu rol. De ¿Te tu, acordás tu, en tu casa que te hice una entrevista, una entrevista sentados la, en la pileta sí, de natación? Sí, sí, eh, diríamos que, que seguimos poniendo yo lo que llamo mojones, ¿no? Uh -huh. Los mojones eh, que hacen eh, el huevo de la tortilla ¿no? es decir, Sin estos mojones eh, y, y bueno, eh, ya, ya hablaremos Y te preguntaba recién qué idea tenés Digo, porque... Podemos Explico. estar dos días charlando y Sí, y hay que ser partidos. Nosotros vamos a ordenarnos porque él tiene razón y también me pasa, como me pasa con cuando hago filosofía en construcción con Lucas Sensi con este, y hacemos este, la historia necesaria con Pablo que nos gusta y hacemos un culto de irnos por las ramas. Es un culto a propósito para que la gente se acostumbre a que puede pensar. El señor... Este, es multifacético. Esta vez voy a hacer una especie de reduccionismo sobre su vida y lo voy a poner en dos roles. Uno, él es autor de libros, acá hay uno, que después vamos a hablar sobre este y sobre otro que está, eh, que está en el horno, que es una bestia de 650 páginas aproximadamente, y el otro que él, eh, al igual que yo, eh, ambos orientales, él se preocupa, eh, es más, mucho más orgánico que yo, eh, trabaja mucho en lo que allá se llama el departamento 20. Uruguay tiene 19 departamentos, el departamento 20 somos todos los uruguayos en el exterior. Y entonces hay una serie de temáticas que es con lo que vamos a arrancar ahora. Aparte, pues esta charla viene porque él, él fue al Canal 5, que sería el Canal 7 de acá, la televisión pública, medios públicos, y le hice una entrevista. Y yo como soy celoso, dije, yo lo voy a agarrar, me lo traigo a Urlinga. Así que hablaste con los montevidianos Bueno, vas a hablar con los montevideanos urlinguenses. Urlinguenses que no es poco. No es poco, ¿eh? eh... Ha sido importante Burlingame en nuestra vida, ¿eh? Pero, pero sí, aparte ha dado eh, muchos orientales sí. eh, tan ilustrados como valientes, podemos ilustrado. jactarnos mm. de que tenemos una, un nivel medio muy potable. Mm. Es decir, eh, después voy a hablar de, sobre otro libro eh, artiguista, mm. eh, que la síntesis de, del autor, eh, que falleció, Juan Carlos Espeche Gil, falleció hace 10 años, pero uno de los capitulitos de la actualización de un libro del 74 uh -huh. eh, se denomina eh, algo muy parecido a el, el amor no correspondido. Es decir, <risa> es que, eh, Uruguay, eh, en Uruguay somos muy esquemáticos y pensamos muchas veces que todos los argentinos son porteños. Exacto. Gran, y, gran error. Entonces nos ponemos de ya a la defensiva y tirando piedras por las dudas, porque son porteños. Porque son después porteños. Cuando, vi, cuando vinimos acá y los conocimos, nos agarramos la cabeza, pues decir, ah, los bonaerenses son remacanudos, los enterrianos son sensacionales. Yo viví entre neuquinos y, y rionegrinos. Y bueno, mi hijo Federico es rionegrino, es nacido en Chipoletti. Este, y lo mismo cuando vas a, en Córdoba, en Córdoba, por el. No te preguntan por qué te tratan bien, pero por el hecho de decir en, en varios lugares que era, que era uruguayo en la charla, me decían, no, pero por favor, uruguayo. Iban y me mostraban cosas de historia. Por ejemplo, me mostraban en, en Tras la Sierra, en Villa de las Rosas. Un, hay un balneario municipal que al fondo hay un árbol y en el árbol hay una, una placa que dice que ahí fueron fusilados tres soldados federales. Mira vos. vos. Y me fueron para mostrármelo. Como referencia que hay, digamos la verdad, cuando vos hablas de federalismo de Río de la Plata, si no arrancas hablando de Artigas, no estás hablando del federalismo. Eh, Juan Carlos Espeche Gil. Eh, fue compañero mío en Salto Grande, mm. ese emprendimiento binacional precioso. Y nos hicimos muy amigos, la verdad que muy mm. amigos. Y poco a poco eh, viene a colación por los libros, por los autores. Claro. ¿Cómo se llama el libro que ya está en imprenta, que sale con una tirada corta y el 17 de mayo se presenta en la Fundación Vivian Trías en Montevideo? ¿Federación o muerte? orientales o uruguayos. Claro. Un libro muy polémico de diciembre de 1974 que le costó muchos dolores de cabeza a Juan Carlos, pues aparte claro. era plena dictadura. Así que los, eh, los amigos eh, de, de Traje Verde lo fueron a visitar a la casa, lo trataron muy mal. Claro, me imagino. Eh, porque planteaba de que hay una historia y hay una historia que nace Hace un rato, fuera de, de, de, de, de cámara, de cámara eh, hablábamos sobre el, el exilio, el primer eh, exilio de Artiga, que fue el, el Ayuí, o sea, el éxodo del pueblo oriental en 1811. Es en Entre Ríos. Entre Ríos. Yo siempre. De habl hablando, ahí vamos a, a parar y así arrancamos. Eh, yo siempre lo tomo como eh, una referencia a ese hecho sobre la cuestión del voto en el exterior. Pues yo digo, pensar que uno de los actos institucionales que marcó semillas y cimientos del ser oriental, es decir, se da en el éxodo, pero ¿dónde buscan refugio? La palabra refugio es importante. Van en el ayuí, que para ellos era lo mismo, pero resulta que el ayuí hoy en día es el exterior del Uruguay. Y la, y la paradoja que en ese lugar, en el exterior, empieza a cultivarse eso de mi autoridad hermana de, de vosotros y ellas es ante vuestra presencia soberana, o sea, el pueblo oriental se reunía y decidía cosas que afectan a los uruguayos y uruguayas de hoy en día. Congreso de abril, estamos en abril. Y entonces vos agarrás y decís, ¿cómo puede ser que teniendo esa referencia tan fuerte, es decir haya una negación directamente, eh, nos nieguen el derecho a votar en el exterior cuando el primer acto de un pueblo entero, tan entero que, yo les digo una cosa, lo que es el Uruguay es chico, pero para andar a pata, recorrer 350 kilómetros, ustedes saben que es duro. Un día, en, en, en el departamento de Rocha, que muchos argentinos conocen, en la, cerca, en la fortaleza de Santa Teresa, que muchísimos argentinos conocen, hay una placa que dice que en ese lugar se reunieron las fuerzas vivas que ante la invasión lusitana decidieron desde ahí a irse hacia el sitio de Montevideo y de ahí acompañarlo a Artigas. Mira, Está esa placa ahí eh, cerca de la... En, buen, cerca del cementerio, dato. es un dato. Entonces buen vos decís, dato. se fueron a Gamba y ya sabían que había un pueblo reunido, ya sabían que Artigas qué significaba y que ellos tenían una apropiación de esa movilización que termina hoy en día en la República Argentina, en la querida provincia de Entre Ríos. Sí, sí. Y todos juntos, y dejar tierra arrasada, no solamente los criollos, Sino que también iban los pueblos originarios. Sí, sí. Y los estancieros, amigos de Artigas. Mientras que él no habló de la, del reparto agrario, ¿no? <risa> en esa época porque era político. Claro. 18, recién en 1815. Pero, ¿qué opinión tenés sobre esto que yo he quedado? El, eh, yo creo que tenemos algo eh, de, de excluidos. O sea. Eh, los de, uruguayos, los, los orientales que vivimos en el exterior. De excluidos. Y que ese, ese acto de, del éxodo del pueblo oriental fue, yo diría contrario a Censu, no fue el pecado original, fue en la semilla claro. que dio origen a que alguien nos estaba pateando el tablero, que era Buenos Aires, Obvio. conjuntamente con Montevideo. Y ante eso, no quiero hacer un gesto de, negativo, pero sí, lo voy a hacer desde otro punto de vista. Artigas mm. hizo así. A mí no me van a jorobar. Está bien. Quieren y quieren hacer sus negocios, sus puertos y todo. Yo me voy. Me voy. Y eso fue la cosa no prevista, no planificada de Artigas. Que pasaron 850 carretas y 14.000 orientales. Una barbaridad. In, pero juntemos ahora en una a 14.000 personas y empecemos y a ver caminar. cómo hacemos para darle de comer, vestir... Hay un libro de Artigas que sobre Artigas que cuenta que dice que él se desesperaba, que decía, Pero, pues, Ay, ¿cómo, ¿cómo voy a manejar esto? Es, que cuando es tenía que pensar se iba a las tolderías a pensar, ¿no es cierto? Es, es Artigas... O eso eh, es un mito, más de uno lo repite eso, sí, ¿no? Sí, bueno... Eh... Hablando de mitos... Eh, Pero para no irnos por la rama, bueno, no, no, bueno, sí. las ramas. por las ramas, detrás del mito eh, sobre la, la cara de Artigas. De eso ah, podemos hablar después. Dale. Eh, porque en Paraguay están pidiendo un busto eh, y ya probablemente salga un busto de Artigas para una plaza donde estaba muy cerca, donde estaba Artigas viviendo allá. Mi cariño particular por el pueblo paraguayo y mi respeto... Es inmenso. Y siempre digo que los orientales estamos en deuda eterna con los paraguayos por luego la actitud horrible de la guerra de la Triple Alianza. ¿no? Un saludo a Roberto Chapapietra, eh, compañero artiguista que vive en Asunción eh, y que está muy compenetrado, que es el que está haciendo. Eh, me consultó, che, ¿cómo podemos hacer? Quiero poner un busto. Y bueno, pero vamos, Dale, no hay no volar ramas. No, porque estamos hablando del Departamento 20, la, la, la cuestión del voto en el exterior, que además, no me equivoco si digo que somos el único pueblo del continente americano que no tiene voto, voto del exterior. Suramericano. Suramericano. O sea, el, el, eh, América del Sur, eh, salvo la ex colonia holandesa que hoy es Surinam, que no sé si es país o no, que es, pero digo, es una cosita chiquitita. Está bien. Todos los demás países con historias de tiempos parecidos. Haití de... vota en el exterior. Los haitianos votan en el exterior. Eh, eh, claro, bueno, eso es América Central. En América del Sur sí. somos el único, Uruguay es el único país que no reconoce a sus connacionales en el exterior ejercer el derecho ciudadano más grande que es el voto de sus representantes Todos los demás eh, Probablemente En el Mercosur Entre el tema uh -huh. Porque en el Mercosur hablan de las asimetrías Y en el y en Laguna Sur Cuando se haga Creo que sería uno de los uno temas de los temas Para pedirle a Lula Que él quiere tanto a los orientales eh, la, este, la, la asimetría que Es que el único país de Inclusive De los asociados O sea de los asociados circunstanciales, sí. Bolivia, Venezuela, Chile, sí, sí, sí. tienen el derecho a voto. De, y, y, y Uruguay no reconoce ese derecho a voto. es A veces eh, mucha gente dice, che, pero no importa. ¿Cómo que no importa? Yo acá, como uruguayo, vos también, claro. Votamos para los electores, los diputados al Parlasur, al Parlamento de Mercosur, acá, en Argentina, a los representantes argentinos. Por supuesto. Pero para Uruguay no. No solamente no podemos votar para Uruguay, sino pode no podemos votar a los representantes directos del pueblo en Uruguay. Es una sin razón. De Otra, cuales, otro no. hecho que me llamó la. Que, que llamó no, no llamó la atención, sino que lo empecé a racionalizar, hace poco hubo un plebiscito para intentar, este, cosa que no se pudo hacer por muy poco, la ley de urgente consideración. El paso previo para el plebiscito, para el reconocimiento de que el pueblo puede ir a votar, es la juntada de firmas. Y yo dije, otra paradoja, resulta, yo firmé, resulta que las firmas de todos los uruguayos y uruguayas u orientales que están en el exterior, eran válidos para determinar que haya un plebiscito. Sí, Pequeño detalle, sí, para la corte electoral en el Uruguay. Porque tenemos un solo documento para votar. No, no, pero el padre. hecho de que de repente aparecimos existiendo, es decir, vive en el exterior, viene su firma, y esa firma sirve para avalar que todos voten. Entonces yo dije, ¿metieron la pata o no lo han pensado eso? Porque eso te está diciendo, discúlpame, acá hay una cosa amañada. Creo que hay un están mito bien. de los partidos tradicionales que están en esto, de que ellos piensan de que si se hace el voto del exterior, entonces, por ejemplo, el Frente Amplio ganaría eternamente. Error. Pero, pero es un error que vos podés explicar. Error porque eh, es parte del mito... Eh, presentamos eh, en, en Flaxo, en, en el Congreso de Noviembre, una ponencia eh, que la aceptaron en abril, mayo, y en noviembre presentamos la ponencia a nivel verbal, pero en diciembre tuvimos que escribirla, junto con Carlitos Maciel, eh, un viejo compañero, viejo, no, más joven que yo, pero digo, mandamos eh, un saludo, eh, un a, saludo a, a Carlitos Maciel. Eh, mm -hmm. Que, con el cual conformamos eh, una pequeña ONG que se llama Uruguay Integrado para eh, integrar en lo que se pueda. En, en, en, hay muchas instancias culturales, económicas para integrar a, a los uruguayos, vincularse. Junto con Carlitos Machi hicimos ese, ese, ese trabajo que tiene muchas puntas, sobre todo una investigación que rescatamos internacional del 2019, donde muestran a todos los países de América Latina, sí. de todos, uh -huh. la cantidad de, que tiene el padrón nacional, que tiene, cuántos están registrados en el exterior y cuántos votaron en las últimas elecciones. Es tan marginal... Que, para darte un ejemplo, Marcelo, sí. en Brasil, en la última elección, hubo dos millones de votos de diferencia entre Lula y Bolsonaro. Y esa diferencia de votos, en, en Brasil, si no los medios no informaron mal, hubo totalmente 300.000 brasileños que votaron. ¿Votaron a Lula o a Bolsonaro? Aunque haya, hayan votado todos a Bolsonaro no alcanzaba para llegar al auto de Lula. Es un mito que es importante reconocer que es un mito porque ningún país, ningún país alcanza un nivel... Porque hay un problema técnico, no es que los uruguayos en el exterior voten. Los uruguayos en el exterior tenés, somos de carne y hueso, tuve una hora y media venir hasta acá, es difícil sentarnos eh, y, y, y juntarnos muchas veces porque estamos dispersos. Uruguay, y acá las distancias son más grandes que en Uruguay, obviamente. Y, y, y los consulados claro. en el Uruguay son pocos y están distribuidos generalmente en, en, en la sociedad eh, occidental. Mm. Entonces, para yo votar... No sé si en Tailandia o en China o no sé, pero en Italia, que puede haber tres o cuatro consulados y uno vive a, a, a, a 500 kilómetros, primero tiene que ir a registrarse. Ah, bueno, se registró. Y después tendría que ir a votar. Es, muy, es un mito de que hay tanta cantidad, porque hay, de hecho, las Naciones Unidas que mide... Eh, agarra los censos de todos los países y toma cuántos nacieron en Uruguay. Hay 360.000 nacidos en Uruguay que están viviendo en el exterior. Más hijos y nietos que están reconocidos, falta todo ese trámite de territorio que tienen que ir a hacerlo a Uruguay, eh, llevar la partida de nacimiento, etcétera, etcétera. Más hijos y nietos, hay cerca de 600.000, o sea... Eh, ¿Qué pasa? Es un, mito de, es un mito porque no votan todos, porque no están registrados todos, porque no tenemos la, la, la credencial, ese documento que es especial para votar. Exacto. Mi hija, que tiene la credencial, está sacada del padrón porque hay una ley, la 13.882, que dice, no vas dos veces, yo te saco el padrón. ¿Por qué? Presunción de fallecimiento. Y hay otra ley, 2014, que prevé el registro biométrico o algo parecido, que yo con la huella dígito pulgar sale en la policía central de Montevideo que yo soy Fabián Muñoz Rojo. claro Y estoy vivo. Entonces, suponiendo que sea mi hija, va mi hija, pone el pulgar, dice que sí, bueno, sí, pero para trámites de jubilación, para trámites de... Eh, sí, pero para votar, eso no. Tiene que ir a Uruguay pagar el pasaje ir a la oficina electoral y decir que está viva y que pero seis meses antes del padrón como todas las cosas de las yo, elecciones como todas las cosas yo tengo la, la, la percepción vamos a tocar dos temas uno la percepción de que eh, el Estado Oriental siempre es decir este mayor, en la mayor parte de su tiempo ha estado gobernado por gobiernos conservadores esos gobiernos conservadores fueron, en determinado momento, cuando llega, cuando viene el quiebre institucional y luego son expulsivos de la gente, primero en la forma económica y luego en la persecución política que le ha costado la vida a más de dos, entre 200 y 300 uruguayos. ¿No es cierto? No se hacen cargo y no se quieren hacer cargo, es como que esa gente que está ahí afuera... Eh, se fue y entonces este, se fue por responsabilidad de los que gobernaban tanto desde el punto de vista económico, del fracaso económico como la persecución política, eso es por un lado para mí es así segundo está la excusa de que han habido plebiscitos que salieron en contra de esto pero yo me hago una pregunta y que la, es la metodología que... solamente está bien, pero yo te hago la siguiente pregunta Uruguay se supone que está adherido a convenios internacionales, que son leyes ut supra, que están por arriba de la constitución uruguaya. Y así como Argentina también, es decir, también está afiliada. Entonces, ¿no es eh, una, un cercenamiento de un derecho humano en cuanto al reconocimiento de su identidad como persona que vos le digas, ¿sabes qué? Para mí es una cosa rara, es como si te dijeran, estoy casi embarazado. ¿no? ¿cómo? no, nadie está casi embarazado y entonces vos sos casi uruguayo casi oriental no, sos o no sos ¿y por qué no sos igual al otro? no, lo que pasa es que hubo un plebiscito y de los otros dijeron que vos no puedes votar disculpame en igualdad de condiciones de ciudadanía ¿qué ciudadano puede decirle al otro que va a perder un derecho? Eso es una... ¿entendés? sí, sí, sí ¿Qué opinas sobre eh, este texto que te diré? Belela Herrera, que es nuestra una profesora que hoy tiene 96 años, uh -huh. ex vicecanciller del de Frente Amplio en el primer gobierno de Tabare Vázquez, es nuestra nave insignia eh, con sus 95 años, eh, en el día posterior a la, LUC, a la votación de la LUC, que había muchos uruguayos que habíamos ido a Montevideo, uh -huh. al otro día nos juntamos en la Plaza Independencia a presentar una ofrenda floral, que reiteramos este 28 de marzo también, pero el año pasado, y apareció Belila con sus 95 años. Y TV Ciudad, que es una televisión independiente o del de gobierno de la ciudad de Montevideo, muy vinculado, con mucha independencia, le hizo una entrevista. Eh, y la frase del Zócalo, eh, que tengo a la foto, después si querés te la mando, Mándamela. es el derecho, el voto es un derecho humano no reconocido. Dicho por Belela, eh, que, que bueno, en este libro que, que después vamos a hablar, eh, está la transcripción de las principales frases de velela en las Naciones Unidas en el 2006 donde establece la política hacia los migrantes que es una cosa novedosa nosotros tenemos que ser sinceros las migraciones mundiales son dramáticas y, y exponencialmente dramáticas y nosotros como un pueblo clase media más o menos y que se ha permitido esa primaria, secundaria gratuita y universitaria que tenemos mm. gratuita posibilitó de que eh, se fueran y, y, y estuvieran bien en el mundo. Esa migración, como tú dijiste, económica en los años 60, política en los años 70 y económica en los 2002 con la crisis eh, que hubo acá en Argentina y en Uruguay, expulsó mucha gente. Es un derecho eh, humano que viene a... Ten tenemos un, un otro, o, otra en una de las campañas que hemos hecho eh, la bandera uruguaya que todo el mundo conocerá que tiene eh, franjas blancas y celestes y a la izquierda arriba un sol. Pero en esa, en esa campaña que creo que fue el consejo consultivo en el cual Carlitos Maciel estaba como secretario, eh, no está el sol y abajo nos falta algo, tan importante como la esencia, porque el claro. voto te da identidad, el voto te da pertenencia. Eh, hemos hecho tantas contribuciones económicas, sociales, culturales, desde afuera del país. Hemos instalado, porque muchos de afuera, uruguayos de afuera, que vivían en París, el Instituto Pasteur de París, Hoy eh, está en Montevideo con un gobierno multi, multipartito, con partícipes de, la, de, de, de París, del gobierno nacional uruguayo y técnicos, ese directorio, hoy se llama Instituto Pastel de Montevideo, que la pandemia fue bigote para arriba, es decir, lo que ha hecho. La ceibalita, que fue una idea de un uruguayo viviendo en Estados Unidos en Suecia, en el, Suecia que después bueno, hablaron con, con Negrone claro, Leoponte, pero digamos. pero vino de la digamos de la diáspora la propuesta de Suecia, de Suecia. vino de de afuera a la diáspora y luego eso se multiplicó a nivel continental porque Argentina hizo lo mismo así fue una buena idea sé que hasta el tema de los que uno tiene habitualmente ve en la calle los camiones de basura y el tema de los contenedores también creo que vino de España, de la gente que le dijo, mirá cómo se organiza en España el tema de la recolección de basura. Es decir, el aporte de la gente que vive en Suecia, Noruega, desde el punto de vista de poner plata o cosas en cantidad, en cantidad suficiente, ante situaciones dramáticas. Totalmente. del pueblo uruguayo, se han, eh, han mandado pero contenedores y contenedores a lo pavote. De salud, para salud y educación. De lo que quieras. Es de impresionante lo que quieras. y lo último hará dos, al menos dos años, con el nuevo gobierno eh, neoliberal uruguayo, eh, creció sí. las necesidades alimentarias eh, sí. y hay muchas en Uruguay le llamamos ollas populares. Sí, igual que acá. Igual que acá. Eh, y los consejos consultivos, asociaciones y organizaciones, que es ese núcleo organizativo que nos reunimos cada dos años en Montevideo, viniendo de afuera, pagándonos el pasaje, todo bien, juntamos diez, más de diez mil dólares para las ollas populares y lo entregamos al PIT-CNT, está documentado, y después a Ebu porque a Ebu tenía otra línea a Ebu es el sindicato de municipales ¿no es cierto? a Ebu es, es de bancarios ah, Uruguay, de la ah, asociación ah. de empleados bancarios de, de del Uruguay, Uruguay. Uruguay. Y, y después el PiznT que es como la Cgt la C, y CTA. Sí, sí, el sí. es mucho más eh, tiene una cohesión quizá un poco mayor a, a, a los sindicatos argentinos sí, sí, sí. Eh, es más, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, proviene del PISNT con una formación ética, moral y, y de, de lo que se debe ser. Eh, y bueno. Eh, es docente él. También. Es docente además. Así que, eh, sí, claro, es docente del sindicato de docentes que viene, claro. Eh, Los consejos para que la gente entienda, porque también eh, en este espacio que tiene la obra de Urlingam. Usted sabe que se, habitualmente nosotros nos conectamos con América Latina porque decimos que América Latina es como el barrio este que yo tengo acá al costado mío. Entonces yo digo, esto sería Argentina, el de allá es Chile, el vecino de allá es Uruguay, para allá está Brasil. Y yo digo, y de noche se escuchan ruidos, y se escuchan griteríos, y no sabes de qué casa viene porque son iguales. Y es un barrio con una identidad. Entonces... Eh, yo creo que está bárbaro que vos quieras hacer el Mercosur y el UNASUR y, y comerciar con las distintas monedas. El crecimiento económico es a posterior del crecimiento cultural. El crecimiento cultural es el conocimiento entre los pueblos. Y la vinculación. Y la vinculación, pero no de que le mandes a un gran artista argentino y ellos te manden un gran artista brasileño. Yo lo que diría es pueblo a pueblo. Y, y esto que les contamos es para que sepan qué nos pasa, porque además en ese amor no correspondido sí podemos decir los orientales que vivimos en Argentina que tenemos el cariño y el respeto y el apoyo completo del pueblo argentino. Sí, sí. Y, y Totalmente. Hay, hay ejemplos, sobre todo deportivos, ¿no? pero mm. eh, el, había una, un conjunto que creo que está todavía vigente, que se llama un conjunto tipo murguero, que es Canciones para no dormir las siesta Ah, Canciones para no dormir la siete sí. eh, Y tenía eh, esto que, que hicimos varias veces. Eh, che, pero nos fuimos por la rama, vamos a bajar. Y bajamos de nuevo eh, la cantidad de murgas. Están escribiendo un libro sobre eso, ¿sabías? no. Hay un muchacho que empezó a escribir un libro sobre las murgas de estilo uruguayo en todo el mundo. Mira. Metele que son pasteles, es una de ellas porque es, es, es de acá. Claro. Por ejemplo, y acá vos tenés murgas en Neuquén, en Córdoba, en Entre Ríos, en, en Santa Cruz. Vos tenés en todas las provincias, vas a tener murga y vas a tener cuerda de candombe. Y en el mundo pasa. Hace poco vino una murga de, de Australia, creo, para, el, para el, el, último, este, el último carnaval uruguayo y demás. En Hurlingham está el Canton Blue. En Hurlingham tenés la Canton Blue, <risa> tenés los que iniciaron que hay la moña suelta y tenés otras murgas y hay eh, una cuerda de, de, de cantantes que son eso mujeres. Hurlingham no es especial porque... Eh, cuando en, en los años de la, de la dictadura, cuando este, los orientales venían para acá corriendo, escapándose de la dictadura, después no íbamos, no sabíamos que iba a aparecer la dictadura en Argentina y que iba a amanecer el plan Cóndor. Entonces había que ver dónde ibas a vivir, que tuvieras, que no te encontraran o lo que fuera. Hurlingham tuvo un papel fundamental para todos nosotros, porque nos dio para estar tranquilos la gente de Hurlingham, yo entiendo que se daba cuenta que los uruguayos que venían no venían a comer churrasco, ¿no? no. Y sin embargo tenían la delicadeza de eh, ayudarte a insertarte socialmente, te invitaban a los clubes, eh, te padre, invitaban esto. Tu padre, eh, Saúl Lalo Cogan, eh, amigo entrañable eh, y, y compañero, yo no lo conocía, eh, vivía eh, en Punta Gorda, del de, de mismo barrio que mi primera esposa. Eh, y, y ahí lo conocí y, y nos fuimos haciendo, eh, nos reconocíamos por el lejano mirar. <risa> y tu padre, no solamente como abogado en su libre ejercicio de la profesión, sino que se metió, por ejemplo... Eh, no me acuerdo el nombre de la inmobiliaria y no importa, pero estuvo muchos años en una inmobiliaria como asesor y del dueño y era un lugar donde nos juntábamos los sábados a, a, a pasar y a saludarlo y era, era tu padre contribuyó especialmente a eso porque tenía claro lo que era la vinculación, fue... No existían estos esto todavía y él tenía una Casio 256 y después pasó una 512. Ah, primero no que, cuando se le regalamos una agenda digital, no la quería ni usar. Y el día que la arrancó, entonces después él decía a todo el mundo, mirá, no tengo que usar más papeles, ni llevar más papeles. Y andaba como loco con eso, con la y... tecnología. Y hay una anécdota eh, que tiene que ver con el vínculo que, que tuve con Lalo eh, que se le perdió esa agenda y cumplió 70 años y yo justo me había estaba en un momento relativamente pasable, yo me había ido de, de Salto Grande, eh, entonces le hice un regalo de cumpleaños en sus 70 años y se cayó a la silla porque no esperaba que alguien fuera de, fuera de, de, de, de su ámbito que, que familiar le regale, eh, y era 502, era más todavía, eh, creo que fueron las pocas veces que se quedó mudo. Ah. Y, y, y, y bueno, el, el viernes en Ensenada eh, va a haber un encuentro cultural sobre Rodolfo Cush, un filósofo argentino. argentino Hemos hablado acá con, con Lucas En sobre, sobre Cush bien varias entonces, veces. Entonces a la audiencia le, mm. le podemos decir que va a haber una, una, una movida especial sobre Cush y lo que pocos saben es que un uruguayo venido de aquella época y compañero nuestro, filósofo también que hoy vive en Uruguay, eh, fue uno de los que participó, Mauricio Nangón, Mauricio Nangón participó en las obras completas de Kush. Cuando falleció Kush, él fue uno de los elegidos a ir a, la, a su casa en es Jujuy. Es un capo, Mauricio Nangón. A ir a su casa en Jujuy para ver todo lo no editado que podía hacer para, in para integrarlo en las obras completas. Él ni se acordaba, ni yo tampoco, eso de que guarda siempre tiene, un paper de Cush sobre Kush de Mauricio de aquella época. Mauricio vivió con nosotros, compartió eh, angustias y esperanzas y en Hurlingham con toda su familia, con su pueblo de hijos, porque seis o Tenía una Renoleta, ¿te acordás? Eh, un sí, Renault Cuatro, sí, ¿te acordás? Sí, sí. Eh, bueno, Mauricio fue uno de los que eh, honra o honró con. La presencia oriental en Hurlingham. Yo tengo una anécdota sobre Mauricio y mi adolescencia. Eh, yo cada vez que lo cuento digo, bueno, en el exilio uno podía darse esos lujos. Eh, no había revalida y mmm, Yo tuve que hacer quinto año de secundario de vuelta acá. Cosa que no me gustó nada. Me llevaba mal con el colegio. No tenía nada que ver con los colegios uruguayos. Estaba segregado, no había mujeres, era una cosa para mí muy de la Edad Media. Lo critico porque por suerte ya pasó. Me llevo todas las materias. Una de ellas era filosofía y lógica. Entonces el papá me dice, ¿sabes quién va a ser tu profesor? Me dice, Yo no sabía quién era él, quién era el peso eh, bajito, académico. Bajito. Claro, aparte él siempre sonriente, siempre sonriente. No sabía que el tipo era un capo, con luego que ya iba a tener. Entonces yo iba con él y él me, me daba clases a mí de filosofía, de lógica, para que yo zafara. Y en el año 80, el tipo era un adelantado, me empezó a hablar de las comunicaciones. Año 80, televisión color todavía, perdón, blanco y negro. El tipo me decía, no, en el futuro esto está pensado para que los tipos llenen todo de satélites vas a ver la, la televisión de cualquier parte del mundo, y yo le decía, ¿cuál va a ser el objetivo? El, el objetivo va a ser que te acostumbres a las peores cosas, a verlas. Me dice, ese va a ser el objetivo. Año 80, Mauricio Langón, adelantándose, pues no se lo escuché decir a nadie en los años 80, hablarte de satélites y que, iba a haber tel, este, que iban a mejorar las comunicaciones y que iban a hacer esto, con el único objetivo que... en. En esa cuestión, todos se estuvieran acostumbrados a ver los desastres de todos y a aceptar un medio como de, de, de generar un poder sobre las personas. Yo dije, qué suerte que tuve. Qué suerte que, que tuve de que el viejo claro. me decía, bueno, él te va a enseñar. este. Eh, Yo después... Eh, que cuando... no lo conocimos, lo conocimos como amigo. Claro. No sabía sí, pues, la nudo? potencia que tenía ni, mm. ni... Y después. O sea, ese, ese paper que lo rescaté, se lo se lo mandé, los escaneé, se lo mandé vos te acordás, de dónde lo sacaste? porque ni él se acordaba de eso y, y siempre solidario eh, siempre atento eh, casi vino eh, a un encuentro sobre Cuyo el año pasado un, un mega evento eh, un saludo a Mauricio Langón por supuesto, y yo le mando un abrazo y un beso y un gracias <risa> Eh, por, aquellas, por aquellas clases, aunque, aunque la circunstancia, pero en esas circunstancias Te enseñó bastante bien, ¿eh? porque sos lógico, pero también tenés eso de los setentistas, que ahí estás marginal, pero tenés mucha imaginación. Porque eh, esto, eh, la culpa de todo la tiene eh, Marcelo, pues no me imaginé... Aparte cuando me manda el, el, el video de la entrevista de Canal 5 eh, Que fue por un periodista que le dijo a otra periodista Y me llega una invitación Yo no, ni lo propuse ni nada ¿Y de dónde sacaste? ¿De dónde? Porque yo estoy atento a lo que pasa en Uruguay Y cuando te vi, eh, bueno eh, Tenía en esa entrevista, eh, y no es adrede eh, esta, misma, esta misma remera pero mi señora me dijo ¿te das cuenta que en el audio y ahora en esta entrevista también parece que tuvieras la celeste puesta Ajá, y vos no celeste la... es verdosa las cámaras son así es por las <risa> luces que ayudan a la cámara eh, justo hablando él de, eh, del recuerdo que yo tengo de esa época de adolescente y ver eh, qué pasaba en las familias y, eh, y las la familias, en todas las familias este, orientales en la época de la dictadura Había una noción permanente y, un, eh, y una actualización diaria de la realidad en el Uruguay Que luego se mantuvo hasta el día de hoy en cualquier parte del mundo Los uruguayos no están desenganchados Nosotros lo que pasa es que por ejemplo, los que vivimos en Argentina estamos adaptados porque, como yo digo, no vivo en la, en la casa de mi madre, vivo en la casa de mi tía, ¿no? Porque son, son hermanas, pero hermanas tal cual. Es decir, la mesa se tiende igual, excepto el sifón de soda el resto se come lo mismo sí, sí, sí, sí. excepto eh, ese detalle que, que Uruguay en acá sentía. se mezcla el vino con, con soda está bien, y... por eso pero es un detalle, pero la mesa se pone igual entonces estás en la casa de tu tía que vos la querés tanto como, como tu madre te adaptás yo tengo la doble nacionalidad y juré como argentino, nada más y nada menos que en el jugado federal de Neuquén en la Patagonia ahí juré ¿Mirá? junto con otro uruguayo y el juez que me abrazaba me decía, ah, pero con ustedes está todo bien. Está el juez, bien. El juez federal, pero tremendo. Siempre la actualización de lo que está pasando y además tenés un ida y vuelta con la mayoría de los argentinos que también saben qué pasa en Uruguay. Y te comentan y te hacen preguntas. Me ha pasado que en Urlinga de estar charlando, ir a comprar algo, miren, ir a comprar unos calzoncillos, se lo voy a decir la verdad. Entonces la tienda, ahí me entero que la familia tienen parientes en Uruguay. Entonces yo hice una mención de Uruguay y me dicen, sí, está complicada. Me dice, los parientes creo que el año que viene vienen a vivir a Argentina. ¿Ah? Sí, de acá, comerciante de jaureche. Sí, sí, está muy complicada. Yo le, le, cuando asumió esta, esta presidencia... Eh, dije que no iban a pasar más de uno o dos años luego de, de, de, del tema de la pandemia que había desaparecido y que lamentablemente íbamos a recibir la nueva generación de uruguayos acá. Es decir, ¿por qué? Porque allá hay un montón de gente, si tenés ollas populares que no paran, hay un problema muy grande de fondo que acá en Argentina se solucionó. Digamos, la, las ollas populares fueron durante la pandemia... En algunos lugares y luego se le encontró la vuelta y las ollas sí. se pararon, pero en Uruguay continúan las ollas continúa y, el, y el mismo el mismo gobierno también eh, no apoya y de alguna forma el eh, por denuncias del del secretario Pichinete y como un hostigamiento también sí, a los que trabajan hay, en las ollas. Hay un principio de reconocimiento de, de la crisis, ¿no? Mm. Eh, diríamos ya eh, lo, los negacionistas en todo sentido ya no pueden eh, parar la luz del sol con la mano ¿no? eh, y hay una evolución eh, hay una evolución de, de los conflictos y un establecimiento y reconocimiento de los conflictos El, al uruguay le ya quizás entrar un, un, un, un, en un tema más profundo, pero es eh, que en Uruguay hay eh, lo que mi amigo Juan Carlos Espeche decía, que hay una amigocracia y esa amigocracia hace que a veces la sangre no llegue al río. Entonces hay una crisis muy importante y que el pueblo uruguayo eh, argentino debe, debe conocer de eh, las falsificaciones de oh, sí. pasaportes a eh, gente, terceras personas, rusos, etcétera que hacía el jefe por su propia cuenta por derecha, no por izquierda por derecha, es decir, lo hacía en su investidura de jefe de seguridad presidencial y tenía acceso y eso terminó en algo que no sé si acá hay que es una figura jurídica, que es el acuerdo. Sí, está bien, yo soy culpable. Bueno, dame, ¿cuánto? Cuatro años. Bueno, sí, está, firmo. Astesiano, que es esta persona, firmó ese acuerdo, le dieron cuatro años, pero se ocultó. Algo parecido a lo que pasa con los chats acá y en Uruguay. No se sigue investigando qué pasa, quiénes son las autoridades que algún aval jefe de seguridad presidencial eh, tuvo que tener y eh, alguien habló de juicio político al presidente y después eso que quedó en agua de borraja y este, de, esta, este acuerdo jurídico terminó, ya está, se cerró y no hay más. Eh, es la amigocracia... Que a veces... Eh... Inclusive eso no satisfizo a la familia de Astesiano, porque el hermano salió con los tapones de punta a decir que él sabía y le contaba que este hombre hablaba con el presidente, directamente. Sí, Dijo, sí. nos conocemos de toda la vida, eh, aparecen en listas de hace más de 10 o 20 años en lista del Partido Nacional, la familia Astesiano ocupando este, cargos en, en, en, en una boleta electoral, él ya tenía en la época de la campaña electoral tuvo problemas este, eh, legales y lo llevaron preso y demás muy muy complicado eh, no le voy a esquivar el bulto a eso porque ya eso lo vamos a agarrar en otra ocasión no, pero es, es, es que se, conoce, se conocen eh, conocen acá y allá informaciones eh. aparte afectan afectan porque por ejemplo suponente, un encuentro eh, entre la calle Pou y Fernández, ponele. Un encuentro normal. ¿Implica? ¿Qué implicaba? Implicaba comunicaciones entre la seguridad de un presidente y la seguridad del otro. Pero resulta que el de la seguridad del Uruguay era un peligro público, el amigo. Entonces hay que ver hasta qué punto estaba afectando cada vez que el presidente uruguayo tenía que juntarse con cualquier persona. Increíble, incluso es. al, al tipo lo metieron preso trabajando para el presidente, estaba en la, en, la, en la finca de Suárez y Reyes y le avisaron que la policía lo venía a buscar en comisión. Eso es positivo para el Uruguay institucional, o sea, lo fueron a buscar, la fiscal pudo averiguar todo lo que había, eh, lo blanquearon y se lo pasaron a los medios, los medios empezaron a publicar, más bien que esta búsqueda ahí siempre presionando positivamente queda el costo, ¿no? Que, que probablemente se vea el año que viene en las elecciones eh, uruguayas que va a haber el año que viene y el costo para el Uruguay como como país en <coughs> cuanto a que toda la vida el documento uruguayo era algo buscado por ser eh, totalmente legítimo. Y creo es, que ahora lo han dañado un poco. Que, es que es legítimo y, y acá eh, aprovecho, Marcelo, a volver Dale. a la credencial cívica, que es el documento. Eh, yo tengo pasaporte, yo soy binacional también, pero mm. tengo pasaporte uruguayo, sacado en las dependencias de la embajada acá, en Arenales y Uruguay, mm. donde me sacaron fotos, así como una la cámara de fotos. Y donde puse la impresión digital y a los 15 20 días me entregaron el documento en la embajada. Cédula exactamente lo mismo. Eh, mi hijo, eh, que en la nota de Canal 5 eh, dije que me acusaba de ser medio traidor y, y echar por Argentina en el fútbol. A los 13 años se hizo uruguayo y a los 14 tuvo esa cédula, tuve que ir allá a todos los... Pero a los 14 años estuvo su ciudad de la Uruguaya acá. Pero credencial, ah no. La credencial tiene que ir a gestionarla allá. Y es una limitante. Es otro dato, ¿no? Pero además es una limitante porque hay una cuestión básica en las personas, que es que, ¿cómo el Estado no se pregunta y no prevé el hecho de qué pasa con los uruguayos que no tienen plata para pagar un pasaje? Se quedan como alguna vez vi una publicidad de la Deutsche Welle, como si fueran apátridas, entonces o casi apátridas, de vuelta, casi embarazado, casi uruguayo, eh, casi eh, sin nacionalidad. yo creo que afecta a, al destino del Uruguay, porque ese vínculo se puede mantener, pero no lo puede seguir manteniendo con hilachas y con alfilé chiquitita, al final se pierde el vínculo. Eh, como te decía, gente desvinculada territorialmente, no, no de la modernización. La modernización y la globalización es nuestra herramienta positiva y socia para decir, señores, estamos en, en el siglo XXI. Es decir, hay una cantidad de comunicaciones. Eh, eh, el, eh, ¿Sabés qué no podría hacer zafar? Si pudiéramos tener como los este, europeos un, un documento europeo, un documento americano. Bueno, entonces, eh, ¿con por un ahí documento Mercosur eh, o documento eh, un documento UNASUR? A, a, a UNASUR le podemos mandar eso, eh, que cuando Néstor Kirchner fue una... Claro. Impresionante, es decir, eh, la cantidad de cosas que se hicieron sin ir más lejos, Néstor haciendo gestiones de paz entre... Eh, entre Colombia y Venezuela, que fue, y liberación de presos, y liberación de aquella senadora, es decir, a una alta política de estamos en el mismo barco, somos vecinos, como vos decías. Lo que pasa es que Néstor era transversal en todo, era transversal en la nacionalidad, era transversal en la interna, sabía que el, el, la herramienta de la transversalidad era fundamental porque era un reconocimiento de la diversidad en las formas de pensar. Tenía coraje. Tenía mucho coraje. Eso, eso que la amigocracia a veces hace no tener tan coraje, ¿no? Claro. Eh, yo creo que eh, alguien que empiece, porque con... hay una adaptación eh, de los artiguistas que es eh, está en el escudo de artillista de Montevideo un escudo eh, que es, Va a estar en el libro explicado también que tiene las dos, las dos partes, ¿no? Es decir, figuras indígenas y figuras eh, europeas. Tenía una frase arriba que decía con libertad. No ofendo ni temo. Entonces yo adapto, es decir, con la verdad, mi verdad, tampoco ofendo ni temo. Claro. Eh, y eso genera que. Yo creo que se puede llegar muy lejos diciendo la, las verdades, ¿no? Eh, los malacanaces que vienen de afuera, ¿no? Eh, les canta las verdades. Eh, yo creo que eso nos dio una idiosincrasia a los uruguayos, es decir, decir las verdades. Acá, todas las mañanas, en el programa La Mañana, eh, Víctor Hugo Morales ha venido a un relator de fútbol a un relator de la realidad y él dice las verdades, es decir y muchos uruguayos y paga dicen... un costo por ello también no bueno, uruguayos... le mandamos un beso desde acá y un abrazo fraterno y respetuoso a, a Víctor Hugo, es un capo es un capo eh, sí. y, y promueve todas las acciones de uruguayos Amante de la cultura, del teatro, de todo pero, lo que sea. De, de, sí. Claro, eh, pero también de Uruguay, cuando se hizo esta reunión, esta convocatoria, eh, se llama Autoconvocado del Departamento 20, que nos congregamos en la Plaza Independencia del 28, eh, hubo un video de nuestro eh, compatriota eh, que vive en Estados Unidos, eh, arquitecto, él, docente en una universidad, Jorge Mafud, Uh -huh. que aparece ah, con muchas contratapas de página 12 últimamente, Jorge mandó un video, un video donde terminaba preguntándonos a los uruguayos, si viviera Artigas no lo dejarían votar, ¿no? Por Porque supuesto. está afuera. Eh, bueno, y con oh, los jugadores de la selección uruguaya, lo mismo, qué lindo, Luis, Luis Suárez que es jugador, dice la canción, ¿no? En el barrio todo el mundo dice, Luis Suárez que es jugador. Luis Suárez es completamente uruguayo mientras no salga del Uruguay. Ahora Luis Suárez, mientras estaba en España, no podía votar. No puede votar, el único que, puede la celeste votar que es. Es el golero, el arquero. Claro, porque no, es argentino. No, y además, y porque no, puede eh, votar aunque sea para Argentina. No, no, de, de que Víctor Hugo se enteró de, le, de Jorge Mafú, de le debe haber informado. Y 20 días antes, un reconocimiento a, a, eh, con pruebas. Mm. Eh, Víctor Hugo eh, dijo, bueno, me ha informado Jorge Mafud del encuentro de, por el voto exterior en Uruguay en la Plaza Independencia mm. del próximo 28. Eso no lo hace sino alguien que está muy convencido. Eh, hay, hay otra anécdota de Víctor Hugo que no estaba en, en, en el libro este que, que va a salir en, en este año. Eh, Estuvo en el 2009 ese plebiscito, eh, que, que ese plebiscito eh, es una aclaración también para el pueblo argentino. El pueblo argentino no tiene el instrumento de democracia directa que tenemos los uruguayos. Nosotros en la Constitución prevemos que si juntamos el 25% de las firmas de los que estamos en el padrón electoral. electoral, tenemos derecho a que se plebiscite lo que estamos previsitando y pidiendo en esos firmas de esos 25%. Acá hay una ley de 2001 que prevé eh, la vinculación eh, directa e indirecta, pero solamente es atribución del Congreso, el Congreso se tiene que poner eh, de acuerdo y ponerlo a disposición, por ejemplo, en esto que está tan loco y tan meneado que son el tema los pasos, claro. bueno, se pongan de acuerdo todos, oposición y oficialismo, y le den el, el... eso puede llegar a ser posible por la aplicación de esta ley, que se pongan de acuerdo y llamen a un plebiscito a ver si para el año este por ejemplo, tendría que haber sido mucho antes. tendría que haber sido Esa antes. es la. Eh, las elecciones eh, directa, vinculación directa e indirecta. Acá, lo máximo que hubo fue aquella no vinculante sobre el Bigli. Claro. Y Uruguay tiene esa posibilidad. Y esa posibilidad la utiliza hasta, hasta donde puede. Eh, y además tiene. Esa una, elección, sí, esa elección sí, 2009, claro. eh, eh, es necesario aclarar, fue. El 37% queríamos el voto epistolar. La metodología era esa. Es decir, que como los italianos, y no sé si los españoles también, tienen el ejercicio de meter... Eh, por correo. Por correo, con todas las seguridades eh, habidas y por haber, pero existe en el mundo, ¿no? Es que alguien está... Y usando la tecnología que hay hoy en día... ¿es? Bueno, y en esto... Eh, salió el, el, el, el secretario Delgado secretario de presidencia a decir que no, ya el pueblo uruguayo ya dijo cuando salió hay un proyecto de, de dos senadores del Frente Amplio de Vergara y, y Maía sobre el voto de uruguayo en el exterior, ahora en febrero se empezó y Delgado salió a decir, no, ese pueblo uruguayo ya dijo que no es mentira, es un fake news encubierto en el, la metodología del voto pistolar dijimos que no ahora estamos planteando el voto consular claro. tenés que ir al consulado bueno, eso que que bueno, a veces se usa eh, pero estábamos en el, en el reconocimiento al, al coraje de Víctor Hugo y al acompañamiento que nos ha hecho Víctor Hugo en el 2009 vino Edgardo Ortuño eh, hoy eh, eh, Miembro de, por la minoría de obras sanitarias del Estado, OCE, que es, Oce. es, es AISA de acá. Sí. O, y, y él era miembro de la Comisión Nacional Pro Referéndum por el voto pistolar. Y vino a Buenos Aires, hizo un acto en, en ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y eh, los que estábamos junto con en esa movida, en la parte argentina, dijo, vamos a ver a Víctor Hugo. Sí, sí, bueno. Mañana, mañana lo vamos a ver a la salida. a La una, estaba en Radio Rivadavia, mm. eh, y estaba Ortuño, eh, el, el morocho de, de la vertiente artiguista, eh, y fuimos, estábamos dos o tres junto con él, y sale del ascensor Víctor Hugo, que baja y termina su audición, y al verlo dijo, ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? <risa> ya hace... 13 años, ¿sí? o 14, ya estaba convencido él, y de, de, de esa fecha hoy, Víctor Hugo eh, es, eh, es serio, ¿no? Es serio, es una palabra que ha, que ha cohesionado la identidad, la hidalguía, la ética, lo, lo, los valores eh, de, de la uruguayez que tenemos de origen, adaptado inclusive a la parte argentina porque muchas miradas políticas que, que él dice hoy tienen una base de, del purismo uruguayo, ¿no? O sea, sí. eh, eh, y en eso eh, hay que sacarse el sombrero de que eh, se necesitaríamos muchos Víctor Hugo en Uruguay para decir las verdades. ¿no? <risa> Vamos a, a tu faceta de autor de, de libros. Eh, sí, eso es insólito, pues, yo no lo, no no lo prevé. ¿No lo previste en tu eh, vida? ¿No, no, ¿No sabías prevé. que ibas a ser autor? Eh, no, yo hacía poesías y escribía. Eh, tengo un libro de 95 que, que no se sé, reeditó de 20 poesías, pero... Y después escribí, hice algunos escritos por algunos diarios, eh, sobre los 30 años de Salto Grande... Eh, cuando murió Florencio Escardó, mandé eh, con un seudónimo al observador, donde había de secretario de redacción un, un amigo de mi padre, que era periodista también, eh, y, y, y fallece Florencio Escardó, que era primo segundo de mi padre, ah, mirá. y Florencio Escardó, de padre uruguayo, no sé si él era uruguayo, eh, y eh, da la casualidad, de que, bueno, yo mandé esta posibilidad de, y me lo publicaron y un amigo que se dio cuenta, porque yo no firmé como Fabián Muñoz firmé como Fabián Ayuí pero era tanta la coincidencia que un amigo, Alfredo Oliveros. Que te conocía de la escritura. Eh, eh, diga, me mandó un fax, fax en aquella ¿verdad? época, eh, y, y me dice: esto te puede llegar a interesar mucho. Entonces yo no sabía que se había publicado. Eh, y eso es una característica eh, de, de Florencio Escardó que las casualidades. A veces son causalidades. Sí, no existe nada. Eh, el último escrito que había tenido, porque era, aparte de ser un gran pediatra, eh, fue esposo de Eva Giberti, ¿Mm? eh, con el cual tienen una, una hija, eh, no me acuerdo el nombre, Cardó. ¿Mm? Eh, el último artículo, era periodista también, es el vínculo que tenía con el viejo, eh, tenía un seudónimo que quizá muchos de la audiencia pueden llegar a, a conocerlo, Piolín de Macramé, y escribía con ese seudónimo en La Nación. El último artículo de Piolín de Macramé, Florencio Escardo, en La Nación, un sueltito chiquitito así de dos columnas que decía el amigo oriental mira el amigo oriental aquel que se jacta por tal cosa tal <risa> cosa que lleva un termo debajo del brazo que no se sabe si es el termo forma parte del brazo o el brazo del termo <risa> y que acá hay tantos y tantos como china zorrilla como mm. mucha gente y se llamó el amigo el amigo oriental y termina, algo parecido a lo que tenemos en nuestra vida acá como uruguayos y orientales y argentinos, termina, eh, Provencio Escardó, es que estamos tan mixturados. Es cierto, la historia... Mi padrino, capitán de, na de navío de, del Uruguay, Recibió en su casa de, después del golpe de Estado de 55 eh, acá en Argentina. Eh, ya me voy a acordar, eh, secretario particular de Perón, siendo blanco herrerista, incorporó pues blancos herreristas viejos, no estos blancos herreristas que son otra cosa. Sí. Los blancos herreristas, lo más vinculado, lo más parecido al peronismo, que mm. entendían que había dentro del peronismo o del herrerismo cosas comunes de, de frente a la realidad y la necesidad de hacer cosas. Eh, bueno, eh, mi, mi padrino cuando me vine me mandó la tarjetita y me dice anda a verlo a bueno, 74 de donde estaba, ya ¿Mm? me voy a acordar el nombre eh, Anda a verlo de parte mía no estaba, dejé la tarjeta y después no, no no volví pero eso es un hecho que marcó, que a mí me enseñó de que hay conjunciones, mixturas entre uruguayos y argentinos que van muy por arriba de esto de ah, ya todos porteños ¿eh? así que eh, bueno a mí cuando tuvimos que venir a vivir acá, yo lo acompañaba a mi viejo al estudio de, del doctor Octavio cárcel ahí en Diagonal Norte y Suipacha. Y salía después de que él estaba en largas charlas, donde, bueno, era una mezcla de uruguayos argentinos, este, uruguayos recibiendo gente eh, que venía huyendo, que necesitaba papeles, que, o que venía a contar lo que le estaba pasando, era un... Terrible ese lugar. Salíamos a caminar y él me acuerdo que me decía: Mirá, si ¿vos sabés la cantidad de cosas que hay en común? Cosas que vos te pensás, me decía Marcelo, que se fabrican y que pensabas que tal producto de Uruguayo. Me dice: Tengo que decirte que, la verdad, los dueños tienen la fábrica en tal lugar, o están en Brasil, o la hacen para todo el mundo. Me dice: Acá está todo mezclado. Él decía que la única diferencia que había era que el Estado uruguayo era público era público, que entendía que el Estado argentino ya en aquel momento empezaba a mostrar lo que luego era ent entender por qué se sí privatizó, porque el Estado si es público es de todos, ¿no? En y si no es público, quiere decir que es del que esté. Y entonces el resto genera enojos que se arrastran, es decir, eso lo provocó Buenos Aires, a mi entender, cuando coloniza toda la Argentina y sigue hasta el día de hoy de alguna forma. Ahora se están abriendo las posibilidades de que se empiece a caminar en otro tipo de cosas. Pero me acuerdo que me decía eso, y me decía, no, hay muchas cosas en común. <coughs> es, me, este, y yo me sentía muy cómodo, yo me sentía muy cómodo. Aparte porque en Urlingan los vecinos también te hacían sentir cómodo, ¿no?, eh, el encontronazo y el choque de esa, de esa realidad era encontrarse con un uruguayo que tenía todos los problemas, que de repente te escuchabas que estaban él con su, con su pareja en un bar con una valija, no sabían dónde estaban y que eran perseguidos y que alguien había tenía que conseguirles para ir a vivir a algún lado o de repente estaban guardados y tenías que llevarle la, la comida este, en una bolsa de supermercado y ese tipo de cosas que se vivieron. Pero los argentinos lo sabían eso. Muchos lo sabían y colaboraban, y ayudaban. No por nada Benedetti después escribe eso, que él tenía las llaves de ocho departamentos para ir a, a, a pernoctar en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. este Hay hay muchas cosas que nosotros, este, por suerte, es, este, se dan, y es algo natural, digo porque es, como dijo un senador uruguayo, es un mismo pueblo que en realidad es dueño de dos estados ¿no? Está buena esa <risa> yo estoy mirando esto acá atrás que es un es un libraco eh, vos termi terminaste entregaste en imprenta un libro entregué a la editora eh, el, el original porque 650 páginas me dijiste claro, eh, esta, estos tiene 450 lo que pasa es que está en Tamaño a 4 claro. para yo trabajarlo en Cuando vas a la 19 por no sé cuánto, que es la medida esa, se agranda eh, eh, la cantidad. Sí, de la página. Eh, 17 por 23. 17 15, por 15 por 23. 15 por 23. Eh, ponerlo en esa caja dio 600. No. Peor, porque yo lo, lo que yo hice antes que me dijera ella eso fue hacer este libro llevarlo a 15 y me dio 750 páginas de 450 a 750 entonces agarré eh, la, la triste triste célebre eh, anécdota con la calle padre en el, en, en el en un, o con la calle hijo ya no me acuerdo eh, cuando había que, que recortar una cosa y el Pepe en el, el marketing político de campaña le dijo sí, claro, es como agarrar, agarrar la motosierra y claro. empezar a, a, a, a, a diestra y siniestra con una motosierra claro. está loco mm. digo hay que tratar de recortar entonces agarré la motosierra la tijera de podar la tijera de, de coser y la bajé a eh, creo que 650 Pero no es material desperdiciado Será material no, para otra publicación eh, Posiblemente probablemente. porque eh, Tiene muchas, muchas patas este, este libro Contanos ¿podés decir cómo se llama el libro? Eh, se llama... O se hasta, va a llamar. Hasta que la editora no, no me, no me dé, no confirme. Eh, se llamaría. Se llamaría porque le mandé un boceto de. ¿De, ¿De qué querías en la tapa. De, de, no, de la tapa y, y, y ya con un. Eh, con, con el diagramador de la editorial que va a sacar el libro Juan Carlos. Ya hice un, antes, un avance. Y me dijo: está muy sobrecargado. Y tu nombre no se nota mucho. Pero el, después de eso le cambié el nombre, porque decía eh, un poco, el, el título era Departamento 20, canción con todos, como incluyendo a todo el mundo. Está bien. Pero el libro tiene un objetivo eh, más, que, que yo no sé si van a cantar todos. Entonces el libro le dice, eh, Uruguay, existe el Departamento 20. Tenemos una forma de funcionar, de ser, de estar institucional o orgánico, organizativamente, quizá dificultosa todavía en su, pero tenemos nueve encuentros mundiales donde casualmente en todos los encuentros mundiales hemos sacado una declaración final y el primer punto es reclamamos el ejercicio de nuestro derecho a votar en el exterior. No es, en ese sentido no es moco de pago, hay, hay todo un capítulo sobre el voto acá, pero la idea del libro es mostrar, sobre todo al Uruguay, miren lo que, lo que somos afuera, lo que hemos hecho afuera y para el Uruguay. Quizás esa es la síntesis. Entonces, buscando esa síntesis para mostrar, para hacerlo visible, se va a llamar Uruguay. Y su departamento 20, que hay un, al principio una explicación de que es el departamento 20, lo mismo que acá, que hace muchos años funciona la provincia 25, claro. La provincia 25 son los argentinos fuera del país, exacto, que están organizados de forma diferente, no están institucionalizados, pero políticamente funcionan. Y aparte bueno, pueden votar en el exterior, eh, eh, sí, básicamente. Sí, eh, en, en, en los consulados eh, pueden votar. Eh, se va a llamar Uruguay y su departamento 20. Mostrando de el Uruguay que hay un departamento 20 que, quieran o no, es suyo, porque somos nacidos en el mismo lugar, en el mismo barrio que muchos de los mm. que están allá. Tenemos amigos, tenemos familiares, y tenemos... Hemos contribuido, en, en, en ahí va a estar un, todo un capítulo de testimonios de lo que ha sido bueno. los uruguayos por el mundo. O sea, testimonios hecho, en, qué sé yo, por decir, en distintas partes de Europa o de Estados Unidos o de donde fuera, en México, en América Latina. En México. Ahí debo reconocer, Marcelo, que, eh, bueno, todos los días, y ya dije basta, eh, todos los días hay algo para meter. Es decir, lo último que está en el libro es algo que sucedió porque uno de los invitados a participar y que escribió sobre su vida es eh, Heber o Eber Perdigón, que es un investigador, periodista, comunicador, que mandó sus dos. y que a partir de ahí. Eh, surgió un vínculo de que él es miembro de la asociación de la fundación José Gamarra y yo ni conocía quién era José Gamarra, va a haber como cuatro o seis páginas en el libro porque José Gamarra acaba de concretarse un proyecto de cuatro o seis años atrás de una donación de 30, es pintor, es pintor y pintor... Eh, pero pintor hace, tiene 92 años, pasó por Brasil, por Estados Unidos y está en París. Donó al, a, al Museo Nacional de Artes Visuales 30 obras. que de México? ¿En dónde? ¿En Uruguay? Ah, el, ah el es, Museo Uruguay. De... es uruguayo. sí, sí, sí, sí. sí y sí, lo donó sí, sí. al gobierno, inclusive al, al Senado uruguayo fue y entregó un, un libro que tiene que ver con algo que charlábamos fuera de, de, de cámara, sobre ecología, sobre un, eh, pero de hace añares, y tiene una inserción, José Gamarra, como uruguayo, tiene en el año 78, estando afuera uno conoce sí, la más. actualización, sí. tiene un cuadro, sobre los vuelos de la muerte argentina al Río de la Plata. O sea, no estuvo ajeno a la historia. De ninguna manera. Y está ahí. Yo voy a ir antes de que cierre la, la, la exposición que me dijo Ever Perdigón: andá, porque después eso pasa a depósito y andá a saber cuándo se vuelve a dar una exposición de este tipo. Eh, hoy está una exposición de 70 cuadros en el Museo Nacional de Artes Visuales y eso lo puse en el libro digo no puede ser que alguien que no fue profeta en su tierra pero que da sus obras su producto al Uruguay y que esté en el Uruguay y que el uruguayo a través de este libro conozca todo lo que se ha hecho bueno, eso es uno de los ejemplos de testimonio eh, testimonio de Verdigón es de él, el armado de la exposición y de la obra de, es mía, o sea, a través de investigación y algunos cuadros sí. puestos. Eh, los testimonios hay muchos y eh, en esto que si bien se incorporan así raudamente algunos, en algunos lugares no he tenido... Australia va a ser un ejemplo. Australia fue los primeros que mandaron contenedores para educación y salud y creo que son, fueron 39, no logré debido al tiempo transcurrido fueron las primeras colonias muy fuertes que hubo sí. de, de uruguayos en, en el exterior y que o la gente no está o la gente se desperdigó no pude, va a haber algunas cosas de Australia pero Estados Unidos va a estar eh, Jorge Mafud porque bueno, hay entrevistas de cual él él, él de alguna forma manifiesta su gurú allá es total, eh, pero de las organizaciones, de consejos consultivos y así, salvo lo institucional que va a estar y mucho para mostrarle que no hemos estado ajenos, hemos estado cada dos años viniendo. Más bien. Eh, tiene de todo el, el libro, eh, tiene una, una introducción general que, que es el departamento 20, etcétera, etcétera. Después eh, de esta introducción, donde se habla de migraciones, o sea, lo que hablábamos hace un rato, sí. eh, hemos tenido una migración. Eh, reconozcámosla, eh, Si decir, afuera no somos de palo, no hemos sido de palo. Bueno, los datos. Inclusive con manifestaciones de gente muy académica, con Martín Colas y Adela Pellegrino, eh, de lo que ha sido la migración. Después los testimonios, después los derechos humanos, o sea, la historia de los derechos humanos y termino con el voto. Y lo último es qué hemos hecho con esta nueva política de vinculación que dio eh, el gobierno primero de Tabaré Vázquez, de institucionalizar consejos consultivos, la, la, las giras que hacía Álvaro Portillo, todo eso que generó una existencia de hoy en 40 consejos consultivos y más de 150 organizaciones de uruguayos que andamos por el mundo. Eso y, y decirle, señores, eh, acá estamos, es alguna forma el objetivo de ese libro. Estoy atrás de. esto no es fácil para ser presentado. Reconozco, digo, eh, es, es complejo, eh, es como abrir un, la Biblia y entrar y entrar, entras en el Perdigón y tenés una idea. Entrás en los escritores, entras en Galeano, tenés otra cosa. Eh, te, sí. Que es, eh, digo, en, en el donde entres, tenés un disparador. Y. Creo que el libro te hace preguntarte, ¿qué pasa conmigo con todo esto que existió, que existe? Y te hace rememoranza de todos los vínculos que tenemos con gente afuera. Eh, tu hermano Álvaro, eh, igual me jacto también de ser eh, un amigo. Eh, eh, bueno, de alguna forma eh, tiene gente afuera, gente adentro, estás vos, estás tus hermanas acá... Sí. Eh, y bueno él está, está muy metido eh. también como vos me decías ¿cuándo terminás el libro? Claro. bueno, el libro está terminado, veremos Álvaro después, lo van, después vamos a leerlo y vamos a comentar entre nosotros, pero que él no se entere, que él no, que él no sepa qué, de, qué decimos, va a estar bueno yo eh, la verdad que te agradezco te agradezco que estés acá este, que estés acá en casa una cosa es, es la casa y otra cosa es esa imagen que está ahí, el producido, el poder tener un canal. te doy este, fe por... y cuando puedo lo veo al mediodía porque tenés una capacidad de, de síntesis de lo que está pasando en general eh, y en particular muchas veces eh, tenés eh, eh, a Aarón, como es el, el, el canal de noticias ese que, que sacás eh, también una síntesis de canal, uno es Arbia que es el nacional, ah. que está bueno que hace una síntesis en tres minutos de lo que pasa en el día en Argentina después eh, tomamos cosas de Nodal, de Pedro Brieger, eh. este también de ellos que es, es Nodal eh, Sur Sur eh, hay un montón, incluso hay uruguayos metidos ahí, sí, ahí sí. atrás también este, eh, muy interesante no haberlo sabido no, no verlo <risa> para el próximo libro claro, después este, también tomamos la parte eh, resumen deportivo, resumen tecnológico, ahora me estoy metiendo, que hasta ahora no, no saltó nada, empecé eh, yo vengo siguiendo el tema chino hace mucho rato lo vengo leyendo y en la pandemia que tuve tiempo lo leí más, entonces ahora eh, a propósito, en forma disruptiva hoy por ejemplo Va a ver, voy a poner una secuencia del canal oficial de China donde ellos muestran eh, una mirada latinoamericana sobre qué está pasando con la degradación de la democracia en los Estados Unidos. Y hablan peruanos, que me gusta porque hablen peruanos, jóvenes peruanos, pues un país que lo denigran, eh, que ha tenido el pueblo de la mala suerte, de cada presidente que elige luego termina preso, no, en los últimos tiempos. Pero está demostrando, están contando un poquitito. Lo que pasa en Estados Unidos está afectando a todo este hemisferio porque es lo último que le queda a Estados Unidos por dominar. ¿no? Y a nosotros eso nos está momentáneamente nos está reconfigurando. Nosotros creo que los uruguayos, este, cuando nos echaron, metieron la pata. Porque lo que hicimos fue esparcir Artigas por todo el planeta. Yo me acuerdo que cuando llegué a Burlingame, yo eh, voy a mi pieza, eh, no sabía qué estaba haciendo acá, no ningún problema con la casilla, extrañaba a mis amigos, entonces abrí la valija, saqué mi grabador y escuché música, y entonces mi cuarto se llenó de música uruguaya que yo necesitaba en ese momento, ¿no es cierto?, Qué bueno eh, que decís eso porque es la constatación, eh, el libro, y me lo hizo notar la, la editora, el libro tiene extractos de canciones, muchísimos, pero adaptado al tema que viene. Por ejemplo, hay una parte que va a hablar de la memoria y está León Gieco con la parte de la memoria. Es un gigante, León. Es un gigante eh, iba, inconmensurable. Iba a estar Cita Rosa, y va a estar, eh, bueno, Lito Nevia. Eh, va a haber una cantidad de... porque todas esas canciones nos acompañaron de algunas formas. De algún, yo iba a ser este, más directo. Mi opinión particular, porque me enteraba, porque mi viejo... ¿De qué no se enteraba mi viejo? sería la pregunta, ¿no? Entonces yo me enteraba por él que de repente Benedetti en alguna parte del mundo se desesperaba y preguntaba en qué pudo colaborar para difundir que hay dictadura en el Uruguay. No era simplemente un tipo que se juntaba en un bar a escribir poemas, era un militante Benedetti, ¿no? y lo mismo que Galeano, lo mismo le pasaba a Cita siempre desesperado, y en qué puedo colaborar, miren que voy a cantar en tal lugar, quieren que diga algo los olimareños, hemos tenido la inmensa posibilidad, porque eso no es suerte, eso es producto de, lo, de, de este tránsito de la historia de nuestro pueblo, que los artistas eh, compartieran absolutamente la suerte que estaba teniendo el pueblo oriental y que ninguno, en ningún momento, se puso en estrellita, de ninguna manera, y todos, luego los sucará Cualquiera, todos acompañaban, todos cantaban, todos hablaban del dolor, no hablaban del amor del gauchito que mira el horizonte ni nada, decía no, nos están matando, queremos libertad, y por esto y por lo otro, por lo que fuera, siempre acompañados por todos nuestros artistas. Entonces para mí es lo más normal que tu libro esté lleno de canciones. Y en eso uno le incorpora a León que para mí es un tipo que ve las cosas antes que los otros. Jorge Dresler, eh, el uruguayo que vive en España, eh, médico él, sí. eh, se fue a vivir allá eh, y, y Tabaré Vázquez lo nombra cuando el primero de marzo en su discurso en el Palacio Legislativo eh, agradece a Jorge Dresler porque había tenido el Oscar... Eh, de la parte musical de, de, acuerdo. Eh, de la película de la motocicleta. Y Jorge tiene eh, dos o tres canciones que rescaté eh, porque, porque es un, alguien que ha entendido eh, lo, que hemos, lo que hemos caminado eh, y en determinado momento, y está en el libro, a en, en, ahora no me acuerdo el nombre, no quiero errarle. el nombre de esa canción eh, termina, somos transhumantes, hijos, padres de migrantes. O sea, de alguna forma todos hemos tenido un cambio, nuestros padres, nuestros abuelos, etc., y ese reconocimiento, aparte de que es salud mental, incorporarlo, de, de, de, de ponderarlo de que esa es nuestra historia y no podemos negarla, eh, de alguna forma a todos los que estamos afuera, a los que están en Uruguay también se les va a preguntar, eh, pucha, están, nuestros hijos están ya afuera. Eh, Vale, eh, te agradezco mucho la, la, este, este, esta charla, este diálogo de, entre hermanos eh, porque no somos familiares pero hemos transitado y compartido cosas y, y seguimos poniendo mojones, ¿no? eh, uh -huh. este es uno, eh, digo no sé cómo derivó, que hace tres años estoy escribiendo este libro, <risa> Eso, el otro, de Historia de una Generación, es la historia de un grupo humano que quiso cambiar el mundo y, y así le fue. Eh este yo lo voy a regalar. Lo voy a regalar. Nosotros en las entrevistas, vos te vas a llevar ahora un libro de un autor de Burlingame. De Mira. Bien ahí. Este, que yo te conté que es lo que hago para intentar colaborar en la difusión de autores este autóctonos. Un hombre se llama Alejandro Braille. Eh, un día te, que nos crucimos voy a tratar de presentártelo porque sabe un montón sobre la historia política uruguaya, pero el punto, que yo pensé que tenía algún pariente uruguayo, pero sabe todo, el diario Época, temas de cosas bien finitas, Mira. y muy interesado él, Este, te va a gustar mucho. Yo te agradezco mucho, para mí es muy, es muy este, importante porque es un tema pendiente, un tema eh, de todo lo que tiene que ver con los derechos de los orientales en el exterior, eh, qué va a pasar con, con, con nosotros. Yo no voy a tener problemas, pero hay muchos que van a tener problemas cuando se tengan que jubilar, qué vida van a llevar, quién los va a cuidar, quién se va a acordar de ellos y demás y no hay que olvidarse de que la gran mayoría de los que están acá estuvieron producto de una dictadura fueron expulsados y eh, si uno se jacta de, de que habla de Artigas para aquí, Artigas para allá Artigas no dejaba a nadie en el camino a nadie eh, allá, que te agradezco. Eh, para, para ¿Sí? terminar y, y pre, previendo esto de Artigas eh, al final yo juego un poco con con lo de. con las preposiciones de la, la Real Academia Española, uh -huh. con. Eh, donde están las preposiciones y corolarios o ideas que surgen. Entonces eh, empieza eh, a. pesar de los avatares del tiempo, de lo caminado de lo realizado, aún estamos en el camino y estamos dispuestos a colaborar con esta construcción de la política de Estado, de relacionamiento de la patria peregrina y el Uruguay y su gente y sigue va a, ante las idas y vueltas que ha tenido el proceso institucional de alguna forma se avisora un cambio jugando con las preposiciones y termina y termina eh, So, aquello que estudiamos en el HD, sobre pretexto. So sí. pretexto del bien común, sobre las incertidumbres y las inacciones, tras la patria de Artigas que más temprano que tarde hemos de encontrar, versus los que no quieren alcanzar su ideario, vía libre a la esperanza de alcanzar una vida mejor, nosotros y nuestros descendientes, con identidad, memoria y paz. Terminé, digo, terminé. Versus y Vías yo no sabía que existían, lo incorporaron. Y es un jueguito, eh, y después está el epílogo del libro. ¿no? Bueno, una primicia. ¿eh? Una, una primicia, y yo digo que no puedo agregar nada más después de lo, de lo, de lo leído. Eh, Fabián, te agradezco sinceramente por todo esto. Eh, usemos este. algo simbólico sí. también de, de, de que lo vean, ¿no? Sí, con las dos manos, con las dos manos. Eh, gracias a, a, a la audiencia y que disfruten de este medio de comunicación, que, que he estado bastante inclinado siempre a que se conozcan de Uruguayo. Eh, Marcelo no lo dice, pero ha publicado actos y eventos uruguayos y artiguistas en Uruguay. Eh, pero como es humilde no lo dice y lo digo yo <risa> ¿qué le va a hacer? muchas eh, gracias eh, es, este, es mínimo gente, eh, les agradecemos la compañía de siempre y eh, esto está hecho simplemente como yo siempre les digo, mi interés no es que ustedes opinen lo que yo opino, mi interés no es que ustedes acuerden con todo lo que ven el único interés que tengo yo es generar un disparador para pensar. La cabeza es muy grande, el alma también, y luego empieza la interacción y vaya a saber, por ver a esto, a dónde te lleva la imaginación, a dónde te llevan tus, tus pensamientos y sobre todo a dónde te va a llevar tu corazón. Nos vemos, gente. Hasta salud. Luego. salud.